Otra funcionalidad sumamente común en las aplicaciones desarrolladas con PHP es la necesidad de enviar correos electrónicos. Para eso, PHP dispone de una función muy sencilla, conocida como Mail. Te podrás imaginar lo que hace. Un par de aclaraciones importantes es que Mail es una función, como decía, sumamente simple. O sea, no es realmente adecuada para hacer... Envíos masivos y tal vez no es lo mejor para enviar HTML o digamos correos así de, de gran complejidad, pero para enviar correos sencillos con por ahí pequeñas alertas o eh, algún mensaje de confirmación, cosas así simples, va a hacer lo que debe hacer. Para este ejemplo voy a usar mi servidor web donde está alojado entre otras este, este curso, por una razón simple que es que el, la función mail necesita tener instalado un programa que pueda efectivamente hacer el envío de, de mails en el caso de Unix es el sendmail en el caso de Windows no sé habría que ver cuál es uno equivalente pero bueno es un poquito complicado por la instalación entonces voy a aprovechar en este servidor donde ya lo tengo instalado y lo más probable es que cuando vos contrates un servicio de hosting también lo tengas ya instalado así que bueno vamos a verlo muy simple con la versión interactiva de php lo que voy a hacer es enviarme un correo a mí mismo. El asunto lo voy a poner robando y acá viene el mensaje. Eso, ahora qué tal, y veamos que quedó mi bandeja de entrada. Oh, ahí está, dice probando, hola qué tal. Esto que dice root es bueno por cómo está configurado mi eh, sistema de envío de mails, pero todo eso es perfectamente modificable con un poquito más de configuración. Otro detalle interesante de esta función es que devuelve un valor booleano que indica si el correo fue enviado o no. Esto nos permite tomar algunas acciones preventivas o correctivas. ¿no? Por ejemplo, si el correo no se envió, podemos, tal vez, dejar ese, ese texto que se quiso enviar, ese mensaje que se quiso enviar, lo podemos dejar guardar en un archivo local para, más adelante, bueno, por lo menos que no se pierda la intención. Esto es sumamente útil en el caso de, como siempre en el ejemplo, eh, un formulario de contacto. Tal vez lo ideal sería que el contacto sea enviado por mail, pero si... Por la razón que fuera, por ahí justo el servidor de mail no está disponible, hubo un cambio en una configuración o la razón que fuera, ese mail no se pudo enviar, bueno, al menos podemos rescatar el mensaje que el usuario quiso enviarnos y dejarlo en un archivo local.